Bienvenidos. Pónganse cómodos, porque hoy vamos a escuchar una adaptación de un cuento, que es este. El día de campo de Don Chancho, de Keiko Casa. Y dice así. Era un día perfecto para ir al campo. Don Chancho se arregló con esmero. Quería visitar a la señorita cerda e invitarla a pasar el día en el campo. Canastita. Lista. Corbatita. Corbatita. ¡Lista! ¿Perfume? ¡Listo! Para impresionarla, don Chancho decidió llevarle una flor que había cortado por el camino. ¡Ja! ¡Esta flor le encantará, Cerdita! Rumbo a casa de la señorita Cerda se encontró con su amigo el Lobo, y cuando supo del día de campo le dijo... ¿Puedo darte un buen consejo? Ponte mis colmillos, a la señorita Cerda le va a encantar. ¡Guau! Wow, ¿En serio? ¿Te das cuenta? ¡Te ves muy feroz! ¡Muchas gracias! Después se encontró con su amiga ardilla, y cuando supo del día de campo le dijo... ¿Puedo darte un buen consejo? ¡Ponte mi hermosa cola! ¡A la señorita Cerda le va a encantar! ¡Guau! Wow, ¿En serio? ¿Te das cuenta? ¡Te ves muy elegante! ¡Muchas gracias! Después se encontró con su amiga oveja, y cuando supo del día de campo, le dijo... ¿Puedo darte un consejo? Ponte mi hermosa lana. A la señorita Cerda le va a encantar. ¡Wow! ¿En serio? ¿Te das cuenta? Te ves muy acogedor. ¡Muchas gracias! Don Chancho estaba muy agradecido. Nunca se había sentido tan guapo. Finalmente llegó a la casa de la señorita Cerda. Buenos días, vengo a invitarte a un día de campo. ¡Ay! ¡Un monstruo! ¿Oh? No, no, no, si sí, yo hoy, hoy, hoy, hoy. Si no te vas, inmediatamente llamaré a don Chancho y él se hará cargo de ti. Toma, toma, ay, toma. Ay, ay. No, no, no. Ay, ay, ay, ay. Don Chancho dio media vuelta y corrió a devolverle la lana a la oveja, la cola a la ardilla y los colmillos al lobo. Y luego regresó donde la señora Cerdita. Buenos días, vengo a invitarte a un día de campo. ¡Don Chancho, Don Chancho, qué bueno que está aquí! ¡Hace un instante había un monstruo horrible! ¡Oh! ¡Claro que me encantaría acompañarla al campo! ¡Bien! Durante todo el camino la señorita Cerda habló del monstruo que la había visitado. Don Chancho la escuchó atentamente, pero guardó muy bien su secreto. No dijo ni pío. ¿Cómo iba a desilusionar? A la señorita cerda. Y colorado colorín, este cuento llega a su fin. Espero que les haya gustado esta historia y nos vemos en otra oportunidad. Si les gustó este cuento, suscríbanse a nuestro canal, compartan el video con sus amigos y denos un me gusta. ¡Chao!